O sea, una de las cosas que desde Valencia en común que estamos potenciando es el, el diferenciar lo que es una administración pública, la administración, es un ayuntamiento de una inmobiliaria, ¿no? Cómo se estaba gestionando la ciudad en términos estrictamente económicos y como nosotros intentamos añadir eh, el concepto del de pro común, ¿no? de, de, de que además de, de que una operación, sea ventajosa a nivel económico, pues tenga un retorno a la ciudadanía en el sentido amplio, no, no solamente a una capa de, de la ciudadanía, sino que en determinado momento cualquier operación económica eh, suponga un beneficio para toda la ciudadanía. En este sentido yo creo que sí que estamos intentando cambiar eh, ese, esa visión. Eh, yo creo que la parte más débil eh, a nivel de tal es la infrafinanciación que tenemos, totalmente impresentable. Eh, por mucho que tú quieras abarcar una serie de medidas, y, y también ha pasado con el, el tema de la dependencia, que precisamente con nuestro ayuntamiento, por mucho que tú quieras hacer una serie de medidas, eh, con el presupuesto que se tiene y muchas veces con el personal que, que hemos heredado, que es absolutamente insuficiente, después de años y años y años y años eh, menguando las administraciones públicas, eh, tienes un, una serie de limitaciones que no dependen estrictamente de ti, que yo creo que, que sí que llevan a que, a que no, no puedas dar eh, la respuesta política que tú tenías previsto eh, La sensación está de rebotar a una administración superior, eh, que además no es de, de tu misma sino político, yo entiendo que a la ciudadanía no le es satisfactoria, pues que a veces que no tienes, no tienes más remedio que, que, que poner el foco donde está el problema.